El maestro Humberto Rosas es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, asesor parlamentario, consultor privado, juez de registro civil actualmente en la Ciudad de México, certificado por la Secretaría de Gobernación, ha sido coorganizador de la onceava, doceava y próximamente treceava conferencia latinoamericana de crítica jurídica, y también por eso estamos, este seminario es un evento hermano de la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica y de las Jornadas Las Casianas. Por eso es que Milay decía hace un momento que hemos trabajado juntos en varios proyectos que seguiremos haciéndolo. Y bueno, eh, es coorganizador el maestro Rosas del primer Congreso de Crítica Jurídica, Filosofía Política y Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coordinador del seminario Razón, Retórica y Derecho en el CRI, de la UNAM también, integrante del seminario Estética y Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, bueno, pues excelente camarada, colaborador de crítica jurídica, insisto, y, y de todos los espacios eh, como estos, donde este, expresa también su generosidad, su solidaridad también, el apoyo. Y bueno, pues sin más, es un gran amigo, por supuesto. Y vamos a dar la palabra. Gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? No dije nada más el título de tu ponencia. Una disculpa, muy grande. Eh, el maestro nos va a hablar de la teoría crítica del derecho, una herramienta epistemológica para la interpretación otra del derecho y la transformación del mundo. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Eh, no tengo preparado una ponencia, pero me gustaría retomar algunas de las preguntas que hicieron sus compañeros y compañeras para... Pues para establecer un diálogo, porque finalmente es un seminario, ¿no? Me gusta la dinámica de venir y hablar y intercambiar ideas, pero sí me interesaba sobre todo la retroalimentación, sus inquietudes, los temas que ustedes pudieran tener en la Imagínate, ¿me repites su El compañero que habló sobre la Universidad de Hidalgo. ¿no? Ah, Víctor. Víctor, imagínate que el profesor, el docente que es interpelado, que es cuestionado sobre hablar o no de ciertos temas, sea además de un gran teórico, un personaje que conoce de derechos humanos, que conoce de amparo y que sabe defenderse, y que sabe que no puede menoscabarse su, su libertad de expresión y su capacidad teórica para establecer su propio plan de estudios y, por supuesto, ejercer la libertad de cátedra. ¿Qué pasaría? Yo te pregunto, me gustaría que ¿Qué pasaría si en esa universidad, o en la Universidad de Morelos, o en la Facultad de Derecho de UNAM, esos esos abogados que son profesores, tuvieran ese conocimiento teórico pero también el conocimiento práctico. Bueno, tengo el caso justo de una compañera en la UNICEF, ¿no? donde ante un proceso de oposición, eh, o sea, ella reconoce que sus derechos son violados y forma, y genera todo un proceso que le tardó dos años, ¿no? para que al final le dijeran que en efecto sus derechos habían sido violados, pero finalmente está fuera de la universidad, está excluida ¿no? de, de cualquier ingreso a la universidad. Y finalmente los procesos de oposición siguen siendo así, ¿no? o sea, por, por debajo de la mesa. Entonces, sí, creo que alguien que conoce sus derechos, pues lo primero que tendría que hacer es pelearlos, ¿no? justamente defenderlos. ¿no? ¿Y qué pasaría con el gremio si, si aceptó o no esa, esa, esa injusticia? ¿no? Me parece que este tipo de eventos, el seminario, la conferencia, el congreso, lo que busca lograr es, como bien decía Milay, un concepto duro. Teórico, un marco teórico, una referencia teórica dura, pero también una forma u otra, una praxis diferente de ejercer, de entender el derecho, de investigarlo y de, y de ejercerlo. Esa es la, esa es la finalidad. ¿no? Bien, quisiera resumir la ponencia porque voy a dar el privilegio a la charla y decir algunas cuestiones muy concretas. ¿no? Que el Estado es el leviatán moderno, tiene que romper la ley para sobrevivir. Ya lo decían los jóvenes marxistas y anarquistas que huyeron de Chile, Argentina y Guatemala para salvar la vida, lejos de la desaparición forzada y la tortura. Esos jóvenes y redentos de los 60s y los 70s son los integrantes de la primera generación de la teoría crítica del derecho en nuestro país. Sus discípulos, podrán advertirlo, son la sangre nueva de dicha escuela. Tengo el placer de conocerlos a casi todos, y no digo más porque no tengo la menor intención de hacer el trabajo suyo. Desde 1994, la teoría crítica del derecho se manifestó en contra de la ideología del reconocimiento que el sistema normativo hegemónico adoptó frente a los sistemas normativos indígenas. Siempre, desde el folclore, la anécdota curiosa y el atavismo, el derecho moderno hablaba sin problemas de usos y costumbres indígenas, pero cuando se empezó a hablar del derecho indígena, de los sistemas normativos indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe de mallete para imponer la Reforma Constitucional de 2001. Conocidos son los tres tomos del derecho indígena y pluralismo jurídico coordinados por el doctor Oscar Correas, siempre hablando de pactos antes que del reconocimiento y del ostracismo que él implica. Quiero decirles que hace más de 30 años, los jóvenes universitarios que llegaron a la selva lacandona, y aquí se sabe de lo que estoy hablando, Traían en la cabeza muchas de estas ideas, con el marxismo duro y la guerra de guerrillas como manual operativo, pero la sabiduría de nuestros pueblos originarios les dio la primera gran lección de humildad y les exigió silencio. Ellos estaban ahí para aprender y no para guiar. De a poco, nuestros hombres y mujeres de conocimiento, esos de quienes hablaba Carlos Castaneda, les dijeron a esos jóvenes rebeldes y les enseñaron el secreto y la cosmovisión de ese mundo otro que había resistido el exterminio colonizador. Y así nacieron dos apotegmas políticos de la actividad insurrecta: para todos todo, nada para nosotros. Y que quien manda debe mandar obedeciendo. Este saber originario que uno podía leer ya en el Coloquio de los Dioses implica un modo u otro de ver y entender el mundo. Exige el oído de discípulo, la paciencia, el ejercicio verdadero de la empatía y una vocación de escuchar con respeto al otro. Este saber antiguo se manifestó en el paisaje de taller y en las ruinas de la ciudad hacia fines de los años 90, y también en los de los estoy hablando. La llamada generación X, los sin voz, los presuntos hijos del nihilismo, hicieron suya la causa educativa y defendieron el carácter público y gratuito de nuestra universidad. Lo mismo apropiándose de las calles al estilo Tipú y el Comité Invisible Francés que desafiando a los intelectuales orgánicos que hablaban en nombre del poder conservador. A esos jóvenes la historia oficial quiso fraguar un peor castigo que el olvido. Los corifeos oficiales satanizaron las siglas de su movimiento. Los agentes gubernamentales les persiguieron. Fueron encarcelados y otros más fueron expulsados de sus escuelas de origen. Pero sin ego de por medio y al más puro estilo de Quinteto de Buenos Aires, de Vázquez Montalbán, esos jóvenes hoy siguen, seguimos y redentos, con el espíritu intacto, la voluntad en las alturas y las ideas firmes en la tierra. Hoy, a 19 años de distancia, seguimos constatando que 19 generaciones de universitarios pueden desarrollar sus vidas aunque no conozcan nuestros nombres. Y algunas derivas, o conclusiones de lo que les acabo de gozar serían los siguientes. Algunas conclusiones que derivan de la presente, del presente planteamiento en relación a la teoría crítica del derecho serían estas. Primera, la teoría crítica del derecho se opone del modo más explícito a la idea de un solo derecho y al hecho discursivo que afirma la existencia de una sola ciencia para estudiarlo. Dicho de otro modo, esta teoría, la teoría crítica del derecho, cuestiona el estatuto epistémico del derecho moderno como el objeto de una ciencia que lo estudia de manera desinteresada y aséptica. En tal posicionamiento, retoma los argumentos de la tradición que he expuesto. Lo mismo se vale de un estudio profuso de los analíticos aristotélicos que de la filosofía y cosmovisión del mundo indígena. Segunda conclusión, se afirma y se sostiene que la teoría y la praxis del pluralismo jurídico entendido este como la coexistencia simultánea de múltiples sistemas normativos, y de ahí se colige que la afirmación de la exclusividad de un solo derecho, y esto es importantísimo, la exclusividad de un solo derecho a través de la teoría del derecho clásica, es ideología pura, o si se prefiere, un efecto del discurso el cual busca distorsionar la realidad. Un ejemplo consolidado de lo anterior lo representa la policía comunitaria en Guerrero, el cual ha sido estudiado profusamente por académicas serias de esta institución, entre por supuesto quienes encuentro la doctora Claudia. Tercera conclusión, la teoría crítica del derecho se opone a las narrativas modernas del poder instituido, se opone también a sus prácticas de exclusión, a la normalización e invisibilización de la violencia física o simbólica, al etnocidio y al racismo. En cierto modo, la teoría crítica del derecho es iniciática, porque no todos los que la buscan tienen el honor y la dicha de encontrarla. Es más, la teoría crítica del derecho es tan sabia que se depura a sí misma de los temas de ocasión, de las modas epistémicas y de los tratadistas que van de paso. Cuarta conclusión y final. Por sí misma, la teoría crítica del derecho representa una especialidad del conocimiento y un cuestionamiento explícito de lo establecido. Ella es metateoría del derecho cuestiona los fundamentos arcaicos de la mal llamada ciencia del derecho para realizar, al modo marxista, una crítica implacable de todo lo existente. Más importante aún, ella nunca tiene una visión acabada o definitiva. Los mejores hombres y mujeres de cada generación de académicos, investigadores, postulantes, activistas y luchadores sociales siempre se adhieren a ella cuando despiertan del sueño dogmático universitario y abrazan la urgencia del mundo, otro posible mundo. Hasta aquí, pues, digamos, me un poco nervioso, pero eh, estas serían mis reflexiones y me gustaría desarrollar un diálogo, establecer un diálogo porque me interesan mucho las cuestiones prácticas, las dudas que las cuestiones prácticas ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Eh, y la pasión que sale por todos lados es ante todo Solamente la expresión y la motivación para invitar a los presentes, a los compañeros, a invitarnos a todos a atrevernos a dar un paso adelante. Es decir, para aprender algo nuevo, para aprender a construir algo nuevo, hay que darse cuenta, hay que tener conciencia, diría Marx, de lo que hay. Hablábamos, y, y se los he repetido en varias ocasiones, en un principio ya he mencionado que el considerar que algo está contemplado en la ley, que un hecho está, uh, sido, ha sido efectuado de, conforme a la ley, no significa que sea respetuoso de los derechos de las personas. Eso ya en sí, el tener conciencia de eso ya es una crítica. Decía Mila, y las contradicciones de la vida. Esa es una contradicción. Hay muchas otras, como cuáles, por ejemplo, el pensar que los reconocimientos de, de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas al estar contemplados en la ley van a ser eficaces por el solo hecho de estar contemplados en la ley muchos lo viven pero sabemos ¿no? con esto que no siempre es así no es suficiente el reconocimiento en la ley y a veces ese reconocimiento incluso viola los derechos de las personas y en este caso de las comunidades indígenas bueno, de una forma este, apasionada como, como es el maestro Humberto, como son los compañeros que hasta ahora el día de hoy estuvieron, Milay, Carlos siempre presente, también, eh, nos expresan, nos ponen en la mesa puntos eh, medulares de la historia crítica del derecho. Entonces, nos invita Humberto entonces a, a compartir experiencias, preguntas, dudas, en relación a lo que de una manera muy resumida pero concisa y muy fuerte, ¿no? a toda la información que ha condensado en esta en esta ponencia en, ha tenido también este compartir con nosotros el maestro Alberto bueno eh... El planteamiento que expresa eh, me hace pensar cuando usa la palabra se opone, ¿no? Eh, y estamos hablando de la teoría crítica del derecho, o sea, una teoría algo que igual nace en ciertos espacios ¿no? aunque tiene su praxis pero finalmente se formula y se va eh, concretando en ciertos espacios y al hablar de una teoría pues es un espacio prioritariamente académico, me imagino al menos en la planificación lingüística, ¿no? en la eh, política lingüística, así es, es decir, eh, la política lingüística se teori teoriza en lo académico y de ahí se lleva a leyes, ¿no? que igual se quedan muchas veces en leyes, pero no llegan a concretarse en acciones eh, yo quisiera que me explique, cuando me traduzca o me desglose, cuando habla de se opone ¿no? o sea, exactamente qué significa que se opone ¿no? Escuchamos los demás y Sí, gracias, Humberto. Yo soy Genaro Vázquez de Oaxaca. Eh, el año pasado estaba yo en la justicia de mi comunidad y entonces, pues me tocó ver una serie de, de casos. Pero una pregunta que siempre ha estado así como en mi cabeza tiene que ver. Con la reflexión sobre el derecho colectivo versus derecho individual, va como que cada vez más el derecho individual va agarrando paso, entonces revienta las asambleas y obviamente de ahí se deriva una serie de consecuencias. Esa sería una, y la otra es: eh, estoy revisando el, el informe que publicó la, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entonces hay una serie de recomendaciones. Y esas recomendaciones pues, nos hacen resonancia en las comunidades y me gustaría saber en qué medida esas recomendaciones realmente logran pues, eh, seguirse, va, eh, atenderse, porque me parecería que eso puede ser una garantía en algunas cositas que tenemos pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula. A mí lo que, bueno, de, de la introducción que usted comentaba, eh, me llamó la atención lo, la cuestión de la reforma del 2001, la he analizado, la he a lo mejor este, cuestionado, pero no he escuchado una crítica de un especialista como usted. Entonces, me llama también la atención que hace referencia de tres tomos en cuanto a la, no a la oposición que tiene la Suprema con la existencia de ese derecho indígena me gustaría que, que profundizar un poco en esa cuestión del derecho indígena y pues derivar Adelante. hola buenas tardes qué tal ¿qué ¿No ¿No? quedé enamorada de estas palabras. ¡Ah! Mía, sí, qué verdad justo, hace por... que ponga más nervioso ¿no? <risa> Justo como en el quehacer jurídico, yo creo que un reto importante es, tal vez nosotros como una nueva generación o como esa parte que entendemos que hay como una manera distinta de ver el derecho, pero cuando lo aterrizas a amparos, cuando lo aterrizas a varias cosas, me da mucho coraje, de verdad que me siento como… como los… Los encargados de, de dar la justicia no tienen ni siquiera esa tantita idea, ya no hablamos justo ni siquiera así como de crítica del derecho, sino de convenio 169, del artículo 2, cómo en efecto cómo las leyes no están hechas pues para, como para los destinatarios del derecho. ¿no? Y yo creo que es un, es un reto importante para nosotros que pensemos el derecho como hacemos entender o cómo le cómo le explicamos al juzgador estas teorías. O sea, primero, yo creo que antes de eso teorías, por lo menos como pues el órgano, las leyes, pues, o sea, cómo, ese, ese es el problema. le damos a todos. Buenas Mi nombre es Oliveria, Manuel este, yo sí tengo una pregunta Bien. Nosotros llevamos, eh, estamos, la... estoy en la lucha del acuerdo, contra el que El consejo metió amparos. Pero le, tenemos varios, cinco amparos en diferentes estados, en dos estados. Y es muy curioso ver cómo las mismas autoridades, como los mismos jueces lo que buscan es reconocer el derecho individual en lugar del colectivo. Tienen mucho miedo a reconocer los derechos colectivos. O sea, quieren a fuerza separar, es decir, decir nada más una persona que está defendiendo y no es un territorio como tal. Eso tienen bastante, no sé, como temor, y se les expresa en los documentos, en los mismos documentos que van este, que va sacando el juez, en las mismas cuestiones que van sacando las diferentes autoridades, que están este, dentro en los amparos. Es, ahora sí que eso es un dato curioso, ¿no? ¿De por qué tienen tanto temor a eso? Ahora, cuando comentaba el compañero de Victoria Cauri, misma ella, yo estuve con ella cuando vino aquí a México, estuvimos platicando con ella y lo que dice solamente son recomendaciones. No más, en cambio, estas recomendaciones, muy bien sabe si el presidente se la pasa por el arco de triunfo, muy bien sabe si le hace caso. Misma ella lo ha dicho. más en este formato de charla. Es que todo eso tiene que ver, lo, la, los, los cinco comentarios tienen que ver con la formación clásica que nos, nos, nos transmiten en la, en la Facultad de Derecho. Eh, lo que decía el, el compañero que, que me respondió en Milán, eh, nosotros tuvimos la fortuna, yo conocí al doctor Oscar Correas hace 15 años, eh, imagínense era más nervioso, todavía no hablaba, y, pero algo fabuloso es que habíamos siete abogados, un grupo, es un grupo interdisciplinario que se llama Derecho y Sociedad, que tiene su sede en el CEICH de Milán. Habíamos abogados, el doctor se dice, el doctor mismo dice, yo soy abogado, antes que sea filósofo, de, de mi intervención, de mis participaciones en ese seminario decidí estudiar también en la carrera de filosofía, eh, pero había antropólogos, economistas, eh, matemáticos, y cuando estamos hablando de matemáticos y de, y de filósofos, había desde el, el filósofo eh, metafísico, el heredero de Heidegger, por ejemplo, hasta el filósofo que solo leía Carnap o Wittgenstein, el, el lógico. Lo que les quiero decir es que eso enriquecía y aumentaba, maximizaba nuestros análisis y potencializaba nuestras soluciones. Eh, el, el tema de los derechos colectivos y el de, derecho individual es un tema que, que tiene que ver con cómo entender el derecho. El doctor Correa siempre empieza todos sus planteamientos cuando la legislación jurídica: por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa distinta. Es decir porque es impensable para los operadores jurídicos, yo soy muy duro en este texto del 2010, que también venía para platicar sobre él, que se llama la criminalización de la protesta social yo a los jueces, a algunos de ellos colegas muy queridos, pero soy muy duro porque eso es un tema epistemológico. yo los caracterizo como perfectos autómatas del mundo jurídico contemporáneo, es decir no razonan, no piensan más allá de lo que se les dice en los primeros semestres de la facultad, y si lo malaprendieron en los primeros semestres de la facultad pues no lo, no, lo, no lo van a entender muy bien en su vida en práctica. Y les doy un ejemplo muy concreto. ¿Alguno de ustedes sabe con qué hecho o con qué reforma se, el mundo jurídico oficial se trasladó de la novena a la décima época? ¿Con qué reforma? ¿La de 2008? ¿La de 2011? ¿Y por qué? Miren, yo por ejemplo me burro mucho del de nuevo sistema penal adversarial oral porque ni es nuevo, ni es adversarial, ni es nada y tan es irrelevante porque en 2008 ustedes recuerdo bien aquí estoy hablando a, a su memoria que no solo los juristas tendremos que saber esto todos los interesados en los temas sociales ya seamos psicólogos sociólogos etcétera etcétera en 2008 se da una reforma constitucional que establece digamos dos puntos muy importantes el primero de ellos es que se crea a nivel local el sistema de justicia para adolescentes lo que anteriormente se conocía como los tutelares ahora se transformaba y tenía que ser responsabilidad de las jurisdicciones locales. Y al mismo tiempo se crea este sistema de justicia oral penal adversarial. ¿no? Tan, es, tan es irrelevante, tan no sirvió esta reforma, que la novena época de la jurisprudencia, estoy hablando, que es el máximo criterio para interpretar y entender el derecho desde el punto de vista del sistema normativo hegemónico, no sufrió eh, consecuencia alguna. Hasta 2011, con la Reforma en de Derechos Humanos, que se modifica el artículo primero constitucional, que se modifica el segundo, que se modifica el 14, el 16, y todo lo que en realidad se dice que es la parte dogmática del derecho constitucional, ahí, con esa Reforma de 2011, se crea la décima época de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces, esos autómatas perfectos, cuando yo digo autómatas, es que no razona por sí mismo que todo lo basa en un modelo establecido, que todo lo hace desde eh, un punto de vista de precedentes y de jurisprudencia, imagínense, tenía todos los elementos para declarar violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde antes de 2008, pero no se atrevían a hacerlo por un tema de costumbrismo jurídico hasta 2011, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, ya es legal que tú declares la violación sistemática de derechos humanos, bueno, porque todos, todos los que digamos nos dedicamos al derecho desde su punto de vista práctica sabemos que tenemos que invocar como precepto jurídico conculcado por el acto de autoridad, del artículo, el que quieran, pero además sistemáticamente el 14, el 16 y el primero. Y esa es una regla que nos enseñan en el cuarto semestre. Y, y ahí quisiera responder lo que pregunta. Se opone del modo más explícito. Cuando Kelsen en, en, en, en, en Dios y Estado dice que las dos, las dos grandes construcciones ficcionales del mundo moderno son Dios, el Estado. Y yo con Marx en la, economía, en la crítica de la economía política diría que la propiedad fíjense bien lo que les estoy diciendo Dios como, como construcción ficcional en un sistema epistemológico el Estado y la propiedad nosotros estamos tan habituados a pensar que siempre han existido que si alguien nos dice que la propiedad privada puede sufrir un menoscabo estamos pensando en todas las tonterías que electoralmente hoy se nos dicen ¿no? ¿quién nos dice? Recuerden ustedes, ¿en qué semestre de la facultad se nos dice que la propiedad privada es la única susceptible de pelearse en los, en los tribunales o es susceptible eh, de, de, o digna de ser protegida? Se Después de que uno estudió introducción al estudio del derecho civil, cuando uno está estudiando bienes o el patrimonio, ahí se nos dice lo que vale la pena ser protegido es la propiedad privada y de a poco nos vamos olvidando de la importancia de la propiedad colectiva, de la propiedad comunal, hay, hay toda una teoría que mi querido amigo y maestro Carlos Rivera Lugo sobre el, el derecho de lo común, la comunalidad ese derecho, es, es, esa noción de comunalidad es la que aquí le interesa, o sea los operadores del sistema normativo hegemónico que se tenga, que es como la única validada pero en el, en el fondo yo quisiera decirles, para responder categóricamente a, la, a las preguntas, es ideología pura. No hay un elemento científico, no hay un elemento duro que nos permita decir que no es posible en el andamiaje jurídico, en ese tinglado que nos han creado desde, desde la modernidad del siglo XVI, que se pudiera pensar, eh, proteger de manera, de manera sustantiva el derecho colectivo. Yo no lo he encontrado, ¿eh? y nos hemos eh, encontrado con otros colegas que sostienen lo contrario, y no, no dan un solo elemento. Claro, si uno le dice, y fíjense bien, es, es el problema real, es que el derecho es la ciencia que estudia las normas. Pues bonito, pero orgullo ¿qué es eso? qué es un conjunto y qué son las normas. Y cuando uno ya no le permite al adversario decir, caracterízame el derecho, no me des una definición, caracterízame epistemológicamente el derecho porque es el tema de hoy. La, la crítica jurídica como una herramienta epistemológica para entender de manera diversa el derecho, ya no saben qué decir, no lo saben decir por ejemplo el modo marxista que es un medio de alineación para controlar a través de la... No, no saben decir eso, fíjense bien, es un conjunto de normas, y cuando uno les dice, utilizando Aristóteles o utilizando Quintiliano, es que ni es ciencia, ni es arte, ni es nada, no, pues, imagínense lo que pensarán de uno, y uno se los dice son filosofía, y por eso los maestros de Filosofía de la Facultad de Derecho, por los Rossi, ¿sí? no van a la Facultad de Filosofía para no ser exhibidos. ¿no? no todo es Rawls, no todo es Dorky, no todo es Atienza, no todo es, es decir, No sé si, si estoy siendo lo suficientemente claro en este punto. ¿no? Eh, es una cuestión de percepción, es una cuestión de ideología. Por eso, digamos, me gusta decirlo así, se opone del modo más explícito a la crítica del Derecho. Porque, pues, Marx diríamos, es la crítica implacable de todo lo existente. Nada va a estar sujeto a un a priori que yo le voy a permitir a mi interlocutor. Y eso, digamos, es, tiene que mucho. Milay manejaba a Habermas. La teoría de la acción comunicativa, el conocimiento e interés, ¿no? Eh, la teoría crítica del derecho es deudora de, de, de la segunda generación de la escuela de Franco. Todos sabemos que Habermas es el, el, el último gran heredero de después de Adorno, de Jorge Jaime por supuesto, de Fromm y de Caletti de la escuela de Frankfurt pero no yo no le veo otra respuesta más que la simple ideología y la teoría crítica del derecho se opone a esa ideología porque es una ideología racista que legitima la violencia que legitima la todas las dimensiones de la exclusión y que nos dice a todos está bien excluir al otro está bien eso es normal y la teoría crítica del derecho dice no es cierto y eso que estás haciendo ni es ciencia ni es derecho y vamos a la teoría por eso bueno, me gusta más dialogar, me apasiona más y el poco menos nervioso, pero en esa parte no sé si Víctor fui un poco, un poco claro después, seguiría diría, eh, Genaro, la reflexión del derecho colectivo y del derecho individual, creo en parte que ya la contesté, eh, en la parte de las recomendaciones sí tiene que ver, y es muy importante, hay todo un entramado, recuerden ustedes el, el, el, el, el, el, la situación del caso alboronero, pues es una primera instancia, tiene su apelación, se va a la Suprema Corte en un amparo directo y después se va a la Corte Interamericana de los Humanos. Es decir, no es cierto, también, también eso es que o, o, o adrede que nos enseña el, el juicio de amparo, el derecho de amparo a medio. ¿Te tienes que quedar con el derecho doméstico? No es cierto. Esta es la Corte Interamericana y en casos de competencia están las instancias específicas de la Organización de las Naciones Unidas. Y además es un plus. Imagínense, y aquí tenemos amigos en la conferencia de en esos temas de derecho internacional, lo saben, lo sabemos bien, es un tema más de condicionamiento económico. ¿Quién se va a atrever a financiar a un Estado que conculca los derechos humanos como práctica común, que desaparece estudiantes, que persigue estudiantes, que sus escuelas públicas las cierran a la menor provocación? Hasta, hasta desde el punto de vista del de, de, de handicap financiero, no, no es bien calificado. No, se tiene que cumplir. Eh, eh, es decir. Si bien es cierto que no hay una fuerza vinculante de las recomendaciones en el derecho doméstico, en el derecho internacional, external, sí la hay, y vaya que hay una repercusión en dos temas específicos. En el tema del, del prestigio político, cómo se ve una democracia como la mexicana, que por cierto es una, si no es que la más cara, que viola sistemáticamente los derechos humanos. Que es, cuando digo que lo que viola sistemáticamente es que lo hace como práctica común, es decir, en México lo común, es conculcar los derechos humanos, ya sea violentar a una mujer acosándola sexualmente o despedir a un trabajador y que no haya la menor posibilidad de defenderse porque la persona jerárquicamente superior pues, es amigo del gobernador o es pues, amigo del presidente del pues, Tribunal Superior de Justicia. Pero eso, digamos, y eso es lo interesante, alguien formado en la, teoría crítica, en la teoría crítica del derecho, o mejor aún, alguien formado en la escuela clásica del derecho, pero con un guiño con tres dedos de frente, nosotros pues, tenemos un poco más, pero con tres dedos de frente diría, se puede defender y es definido, y por eso quedaría, se tienen que atender esas recomendaciones. En, en lo que yo recuerdo, lo, lo leí hace un, un par de días, eh, es que justamente se está normalizando la exclusión, es decir, y se está criminalizando la diferencia, cuando de ordinario lo, lo que uno desearía es, yo, yo debato con el que piensa diferente de mí, dialogo con él, lo escucho con oído de discípulo, le doy lugar a su voz, que para eso son estos seminarios y todos los que les hemos mencionado, y, y, y hoy me quedaría en esta parte de ese tema en específico, porque justamente Raimundo Espinosa es uno de los que está un querido amigo, por cierto amigo cercano, organizador de la Conferencia de Crítica Jurídica, que mañana va a hacer un sobre marxismo, es uno de los soldados de, de ese asunto, no y, y, y no quisiera quitarle el gusto a él, ¿no? no sería, pero conozco su punto de vista y es, es impugnable, no aunque, aunque la autoridad... Como práctica tenga la libertad. Y esto que les decía del gran Leviatán, Si el, el, el gran Leviatán es el Estado. Pero si yo les dijera a ustedes en, en las clases del periodo del Estado que el Estado no ha existido siempre, que es una de las formas de autoridad política, es más que el Estado moderno, es la autoridad política de la modernidad, y que se viera abajo, si ya se vino abajo la propiedad privada, si ya se vino abajo la idea de la, de, de la ideología como exclusión. Como normalización de la exclusión, por supuesto la idea de Leviatán no, no no, no, no, no resiste no el ataque Y en la parte de las leyes no están hechas para sus destinatarios, no, si están hechas para sus destinatarios. Porque imagínense, si el juez, la importancia del juez es que el juez solamente toma una serie de relatos, contados de la mejor manera, contados con pericia, que es una narrativa, es una multitud de narrativas. Y él es el productor de la historia. Fíjense bien lo grave de esto. Es autómata que yo les dije que no piensa, que no razona, pues sí mismo, claro, que él como persona lo tiene. Pero como juez tiene que seguir una serie de directrices normativas que no aceptan práctica en contrario. Por eso, la jurisprudencia. Porque, ¿qué hace el juez? A ver, hay una, hay una hipótesis normativa, la descripción de la conducta que usted me presenta, abogado postulante, encuadra en esa hipótesis normativa. Ergo, a mí me permite como movimiento segundo movimiento del silogismo, entonces adjudicar la norma en concreto. Y usted tendrá dos opciones. O interpone una apelación o se queda con un acto consentido y ahí, ahí se acaba. ¿no? Después sigue el amparo, después están estas medidas, estos eh, medios de impugnación el derecho extranjero que les he dicho. Pero lo grave de este asunto es que él, con esa narrativa aprovechándose de la más o menos capacidad argumentativa del abogado postulante, él crea la historia, él produce la historia, y, puede, y eso a nivel de epistemología, a nivel de psicología, a nivel de filosofía, es gravísimo, porque una sola persona, imagínense, una persona enfrentado a su soledad, dice la historia, produce la historia, eso es lo grave del asunto, y eso es lo grave de que todos los sistemas como el nuestro, que le dan un gran peso al juez, no, no, no, no habría medio de impugnación, claro, de los hay específicos si uno se mete a estudiar el juicio de amparo o, o, o el juicio penal, vaya que los hay, pero él produce la exponencia. ese juez, y eso no si, no, si eso no fuera suficientemente grave, el gran, el, el, la gran magia del sistema magia para mal, del sistema normativo hegemónico, es que ya, ya, ya produjo a su primer gran operador, que es el juez pero produjo también a sus grandes interoperadores, que no lo son tanto. Todos esos abogados les estoy hablando que desde 1999 a esta fecha ha, han existido 19 generaciones de abogados, además en los de Derecho, en la NEPA y en la FEDAP. 19 generaciones de abogados que gracias a un movimiento estudiantil están en la universidad sin pagar un solo peso o pagan un peso o lo que ellos quieran. Imagínense, esos abogados se un ejercicio de conciencia. Son abogados críticos, abogados que se vinculan con la sociedad, abogados que como dirían su caballo se van y se hacen uno con el pueblo, o son abogados que están pensando en qué buffer trabajar, en qué coche se van a comprar, en cuál es la marca de su traje, en cuánto es lo abultado de su cuenta económica o de su cuenta bancaria, y eso no está mal. Pero sí está muy, o es muy cuestionable desde la teoría crítica, la desvinculación existe, y eso por cierto se da en las licenciaturas. Por eso les comparto un secreto, todos los que ejercemos la teoría crítica buscamos dar clases en las licenciaturas, porque en las licenciaturas es donde se contagia el pensamiento crítico. Imagínense un, a ustedes un, un abogado de maestría que ha leído toda su vida Aristóteles, el tu mano es un gran pues difícilmente va a sentir empatía, ya no digamos otra cosa, va a sentir empatía por alguien a quien está desalojando el interregal pero el santo domingo. Pues sería bueno. Muchas gracias al maestro Humberto. Yo quería compartir una anécdota ahorita que estaba mencionando sobre los alumnos de maestría en relación a los derechos humanos y, y también el papel de los medios de comunicación hablando también de la Escuela de eh, El Dando clases en el posgrado por ahí también hablando de los 43 jóvenes desaparecidos había una opinión en el salón de clases diciendo, bueno, es que yo estuve cerca y, uh, y se decía que andaban metidos, estos muchachos, en algo raro. Y yo, ah, ¿En qué cosas? Pues se hacen manifestaciones. Okay. Yo tengo mucho a bajar la cabeza de repente en la mirada, porque si no me me siento como en la yocular. No, no, no, siento, este, eh, no, no, no, no este, soy muy propia. Este, no pues lo que lo que quiero ilustrar con este